la funcionaria utilizó la red social Twitter para manifestar su queja e indicó que las mujeres dominicanas necesitan saber que cuentan con la Policía Nacional y la Justicia ante la violencia machista. Señaló que en estos momentos Villalona debe estar riéndose del país entero que espera con ansias que sea sometido judicialmente. Finalmente, ese exhortó a Villalona a que se entregue y asuma las consecuencias de sus acciones y a las autoridades que cumplan con su deber y obligación. El gobierno autorizó la venta de pruebas de antígenos para detectar el COVID-19 para que puedan ser adquiridas en las farmacias. Esta medida busca facilitar el acceso a la población a los tests a un precio asequible. La misma fue adoptada en la reunión del Gabinete de Salud, celebrada este jueves en el Palacio Nacional. El gobierno anunció que coordinará con las farmacéuticas para que éstas inicien los procesos burocráticos que le permitan poner al servicio del público las pruebas de antígenos de uso casero. Estas pruebas en el extranjero se venden a un precio muy inferior al que cobran los laboratorios locales para realizarla. En Europa y Estados Unidos, las pruebas de antígenos son de libre venta y cuestan un equivalente entre 120 y 600 pesos, mientras que los laboratorios privados dominicanos cobran 1.800 pesos. El Colegio Médico Dominicano reclamó este jueves a las autoridades sanitarias que establezcan restricciones para frenar la ola de contagios de COVID-19 que afecta ya a más de 800 médicos, según el colectivo. El presidente del gremio, Senen Cava, opinó que el mensaje que está lanzando el gobierno a la población al no tomar medidas es que nos contagiemos todos, dijo en una rueda de prensa junto a otros médicos de la organización. En las últimas semanas se han sucedido cifras récord de contagios de coronavirus sin que el gobierno haya adoptado nuevas restricciones, mientras que se ha reducido de dos semanas a una el tiempo de licencia laboral por positivo en COVID-19. En el plano internacional, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierlisi, Anunció ese jueves la prolongación de las actuales restricciones para la COVID-19 relacionadas al consumo de alcohol y cierre de negocios durante la madrugada, a lo que se suma la reducción al 75% del aforo en todo lugar interior que atienda público. Pierre Pierluisi dijo en conferencia de prensa que las medidas responden al fuerte impacto de la variante Omicron de la COVID-19 en la isla, donde las autoridades locales informaron hoy de 25 muertes por el virus y 810 hospitalizados. La nueva orden ejecutiva supondrá extender hasta el miércoles 2 de febrero las disposiciones vigentes de restricciones relacionadas a la ley seca, prohibición de consumo de alcohol y cierre de negocios desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada. El Centro de Innovación Global del Cañamo de la Universidad de Oregon determinó que dos ácidos que se encuentran habitualmente en la cannabis podrían prevenir la propagación del COVID-19 en células humanas. De acuerdo con la investigación realizada por Richard Van bremen el ácido cannabigerólico y el ácido cannabidólico. Tienen características que previnieron la infección de células epiteliales humanas por un pseudovirus que expresaba la proteína espiga del SARS-CoV-2 y previnieron la entrada del SARS-CoV-2 vivo en las células. Estos compuestos, identificados mediante una innovadora técnica de cibrado químico, se unirían a las proteínas del virus y bloquearían una sustancia que el patógeno utiliza para infectar a las personas. Según informaron, los científicos ya han realizado pruebas de laboratorio con las variantes alfa y beta de COVID-19, pero no han realizado estudios en humanos. En nuestra sección de farándula, Andrés Toribio, abogado de Tootsie Club, que tras las declaraciones de Mami Jordan sobre el tiroteo que sufrió y que acusó directamente al urbano, ellos la demandarán por difamación e injurias. Según explicó Toribio durante una llamada telefónica para el programa Esto es Radio Show, una vez que la Fiscalía termine con el proceso de investigación del tiroteo, donde se demostrará que su cliente no tiene nada que ver con el tema, ellos procederán a creyarse. El jurista agregó que Toxiclo Insuperable no habían dicho nada sobre el tema, porque solo eran simples comentarios, pero la realidad ha llegado hasta las hijas de la pareja, quienes preguntan sobre las declaraciones de la Instagram y que el asunto se está convirtiendo en algo familiar.